Fecha de salida. Los números tatuados detrás de mi oreja derecha son la envidia de todas las partes, lo que significa que sé más de mi destino que todas las generaciones que han vivido y expirado antes. La fuente, Albertus, también se ve genial, supongo. Es bueno tener un rompehielos, aunque en verdad, desearía no poseer el conocimiento aleccionador que transmiten los números. Que seguramente moriré el 4 de abril. El 4 de abril es mi fecha de salida. El año es indeterminado. Podría ser este año. Puede que sean 30 años. El isopo y el algoritmo solo pueden predecir qué día de qué mes. Pero con un 98% de precisión. Estudio tras estudio ha validado esta imposibilidad. La ciencia sigue tirando las manos. La religión se encoge de hombros. ¿Cuál es la conexión entre la saliva y el tiempo temporal? ¿Quién sabe? Pero como dicen las vallas publicitarias, 12, don't lie. ese eslogan es mío. También resultó ser un gran éxito. Lo escuché repitiendo como loros en programas de entrevistas nocturnos y se convirtió en memes. Mi empresa vende una gran cantidad de servicios de fecha de salida para los que proporcionó una copia rápida. Por diferentes tarifas, puede conocer la fecha o imprimirla en una camisa, almohada o pergamino. Nuestra opción más popular, la que lamento haber permitido borrachamente el verano pasado, son los tatuajes. Pague por adelantado, hágase un isopo, espere su resultado y luego entinta su obsolescencia. Los padres están horrorizados, pero nunca lo han entendido. Fundamentalmente, los niños nos aman. Por cierto, quería llamarlo fecha de muerte, pero me votaron más. Una petición de un fan buscaba nombrar nuestro descubrimiento reloj de la muerte. Lo sentimos, niños. Para algunos, la certeza de 364 días a salvo alivia muchas preocupaciones existenciales. En otras palabras, el paracaidismo nunca ha sido tan popular. Cuando llega el día de salida, la mayoría planifica en consecuencia. Los ricos prefieren realizar estelas llamativas, donde el anfitrión yace inmóvil. Si el año temido es correcto, entonces al menos familiares y amigos se reunirán para despedirse. Si el año es incorrecto, el anfitrión disfruta de elogios sin parar antes de levantarse desafiante y señalar el comienzo de una fiesta decadente. Mejor suerte el año que viene, muerte. En el otro extremo del espectro de afrontamiento, puede detectar en un restaurante o bar cuando alguien está teniendo un colapso. Los amigos se apiñan, arrullan que todo va a estar bien, aplastando las lágrimas y los gritos. Es mejor mantenerse alejado, especialmente si alguno de ellos comparte la misma fecha. Te sorprendería saber cuántas personas con el mismo día de salida deciden pasar el rato solo para morir juntas en un accidente automovilístico o una fuga de gas. Sigue la pista. Tantas veces he escuchado a alguien maldecirnos por esta tecnología y no solo pienso en las vallas publicitarias, sino también en la renuncia que firmaron, redactada por mí. La mayoría de la gente se queda en casa y espera a que pase la noche, con la esperanza de que la comodidad del hogar pueda protegerse contra lo inevitable. Pero el destino es un pirómano, un intruso, un patín en lo alto de las escaleras. El destino cumple con las citas estadísticamente las probabilidades están en gran parte a favor de vivir una vida larga pero esas probabilidades palidecen frente a la confianza del número tatuado detrás de mi oreja 404 un número que nadie necesitaba conocer un número que te tiene como ven son las 11 58 3 de abril en dos minutos comienza mi primer día de salida tengo más del doble de edad que nuestro consumidor medio no recuerdo ni un solo 4 de abril del pasado Solo me queda un puñado. A lo mejor, todo puede oscurecerse pronto. Acepto que... Vendí el nihilismo como una moda pasajera, una forma de sonreír ante el reloj y menguante. Ahora el reloj vuelve a sonreír. Que es justo. Pero maldita sea, si veo el 5 de abril, escribiré un nuevo capítulo libre de ironía y engaño. Mis días de atraer a los niños al vacío han terminado. Que así sea... No tengo ni idea de lo que haré a continuación, pero espero tener tiempo, al diablo con el isopo. No puedo sacudir el número, pero el número no me sacudirá. Es medianoche.